Saludos en la gloria, querido oyente, aquí en otra emisión de Jesús Hablando con podcast. siempre andarle la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Señor. Gracias Señor por ser tan bueno, maravilloso Señor, nuestras almas te alaban, te glorifican. Y hoy con un tema maravilloso que el Señor nos pone en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estés viendo aquí en directo, aquí desde Bogotá, Colombia, Siempre darle la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso, Señor. Y en este hablando con Jesús Podcast el Señor nos habla nos va a hablar algo, un tema maravilloso y que te, un tema maravilloso que el Señor nos pone en esta mañana aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre darle la gloria, la honra y el poder a nuestro amado rey. Y en esta mañana, mis hermanos de Cristo, nos en la gloria el tema de esta mañana se llama Las vacas no dan leche. Es una un tema maravilloso. Las vacas no dan leche. Y tú me dirás, ¿cómo así que las vacas no, no dan leche? Eh, bueno, es una reflexión que, que estaba mirando y, y el Señor la decidió poner esta mañana. Las vacas no dan leche, mis hermanos de cristianos en la gloria. Y entonces vamos a tomar este tema maravilloso. Y siempre gozándonos en la presencia de nuestro amado rey. Esas vacas de no, de no dan leche. Es una reflexión que precisamente estaba leyendo y el Señor me, me tocó. Y precisamente ayer, cuando el Señor me la dio en esta semana, en esta, eh, ayer me di cuenta por qué nos dio este tema. En el nombre poderoso de su nombre. Y, esta, y este tema de las vacas no dan leche leche mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, querida pers persona que nos escuchas por también por Cristianos en la Gloria Radio, un saludo grande y poderoso desde aquí de, eh, desde Bogotá, Colombia. Y, y es un día de elecciones, un día de que vamos a... a eh, esas personas que, que van a ejercer ese voto van a hacerlo sabiamente y es de acuerdo con lo que vamos a hablar hoy. El Señor hoy nos pone este tema, las vacas no dan leche. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios, porque son 60 minutos que el Señor nos habla a lo más profundo de nuestros corazones. Y es por eso que el Señor aquí en Cristianos eh, en la Gloria Radio, aquí hablando con Jesús podcast en Facebook Live, el Señor quiere hablarnos a lo más profundo de nuestros corazones. Y esta, las vacas no dan leche, mis hermanos Cristianos en la Gloria, eh, nos lleva Aquí vamos a leer rápido, vamos a leer rápidamente esta reflexión, mis hermanos cristianos en la Gloria Radio y aquí también por Facebook Live. Esta reflexión de las vacas no la leche te lo va a leer. Un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos cuando eran niños: cuando tenga 12 años les contaré el secreto de la vida. Cuando el más grande cumplió eh, 12 años, le preguntó a su padre, ¿cuál era el secreto el secreto de la vida? El padre le respondió que se lo iba a decir, pero no debía revelárselo a sus hermanos. El secreto de la vida es este, las vacas no dan leche. A su, y el muchacho quedó atónito y dice, ¿qué dices?, preguntó incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. Las vacas no dan leche. Hay que ordeñarla. Tienen que levantar, tienes que levantarte las cuatro de la mañana, ir al campo, caminar por el corral, lleno de excremento, atar la cola y las patas, atar las, las patas de la vaca, sentarte en el banquillo, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese, ese es el secreto de la vida. Las vacas no dan leche. Las ordeñas o no tienes leche. Ese es lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana. Y vemos que hay una generación, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente, querido televidente, que piensan que las vacas dan leche. Vemos una generación que, que las cosas son automáticas y que deben ser gratis. Que deseo, pido, obtengo. Hay quienes que piensan que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y gratuitas. Entonces, las cosas no son gratis, hay que lucharlas. Y la, eh, la vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe es el esfuerzo de todo lo que uno hace, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente. La felicidad es, es el resultado que del esfuerzo de ese hogar, la ausencia de esfuerzos que genera frustración. Así que mis hermanos de cristianos en la gloria, recuerden compartir esto con vuestros hijos, que las vacas no dan leche. Desde pequeños hay que enseñarles que hay que esforzarse, hay que trabajar por todo aquello. Hay que trabajar porque esta leche hay que trabajarla, no, no va a llegar gratis. Y es por eso que el Señor te está diciendo, te está hablando Especialmente hoy en Colombia, que nos está, estamos hablando en un tema de elecciones. Nos está hablando que las vacas no dan leche. Aquellos que te prometen que todo va a ser gratis, no va a ser gratis. Tienes que, tienes que trabajar por ello, mis hermanos. Tienes que trabajar por lo que el Señor te está diciendo. ¿Tú quieres aquello? Bueno, trabaja por aquello. Y yo, te, yo voy a ver tu esfuerzo y, y tú vas a... Y, va, y te voy a ayudar a tenerlo. El Señor pagó un precio, nos dio una gracia que no, no la merecemos. Y es por eso que el Señor, en esta mañana, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, eh, nos está diciendo que las vacas no dan leche. Y si tú pensabas que esas vacas daban leche, bueno, y con lo que acabas de escuchar, tú vas a decir: realmente yo pensé que las vacas pues, daban leche pero no hay que trabajar por ello, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y este, las vacas no dan leche, el Señor nos lleva con esa reflexión a según este salonicense, capítulo 3, versículo 10, que nos habla y que nos dice el deber de trabajar. Que nos dice, porque también cuando este, eh, estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, Tampoco tampoco coma. Y la misma palabra lo dice mis hermanos que estamos en la gloria, querido oyente, querido televidente. Aquellos que nos escuchan, nos ven, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Aquellas vacas que no han leche. Esa comunidad que te promete, hoy en día vemos políticos. Yo les prometo, yo les voy a dar. Esto va a ser gratis y vamos a mantener. Pero... Para producir, ¿qué se necesita? Se necesita dinero. Se necesita realmente eh, trabajar. Y para construir un hogar, ¿qué necesitas? Necesitas que realmente la presencia de Dios esté en ese lugar. Y para que la presencia de Dios esté en ese lugar, mis hermanos que estamos en la gloria, querido oyente, ¿qué, qué, tenés, qué, ¿qué necesitas hacer? Busca la presencia de Dios. No, no únicamente es Cristo está aquí y ya, no. Debe haber una comunión, debe haber una realmente leer la lectura, leer la lectura devocionales y es por eso que el Señor nos está diciendo comienza a buscar que más de mí Trabaja en buscar mi presencia, trabaja en buscar más de esas cosas que tú anhelas en tu vida, en lo espiritual y una vez más en, primer, en te, este, eh, la segunda carta a, a Tesalónica a esa iglesia, nos, en capítulo 3, versículo 10, nos dice porque también cuando estábamos con vosotros y ordenábamos esto, si alguno no, no quiere trabajar, tampoco coma, no está diciendo la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que eh, mis hermanos de estamos en la Gloria ¿qué es trabajar? Trabajar es realizar una actividad física o intelectual en general de forma continu eh, continuada y recibir un salario por, uh, por ello. Y es por eso que en esta reflexión que las vacas nos dan leche mis hermanos de Cristo en la gloria, querido oyente, este señor le da una buena lección a sus hijos, que hay que trabajar por todo y vemos que esta generación es yo quiero, yo pido, yo tengo, todo se lo dan en la mano, no lo quieren trabajar y te hablo en el ámbito colombiano, ese ámbito colombiano que hoy en día los muchachos no lo qui no, no quieren trabajar, quieren estirar piedra, hacer escándalo, hacer disturbios, destrozar, ¿y, qué? y que los demás paguen. Yo digo, ¿dónde están los padres de estos pequeños? Y los que los que aprovechan de esto son aquellas personas que quieren llegar a poderes, personas que quieren realmente, únicamente aprovecharse de la situación y, como decimos vulgarmente, hacer un, un, un lavado de cerebro. Decirles que todo va a ser gratis y que esas vacas están leche. Y, y desafortunadamente están muy equivocados. Entonces, el Señor hoy nos trae esta hermosa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo una hermosa palabra que el Señor nos dice en Hebreos también, 6.12 que en ese, en, en ese capítulo 6 nos habla de una, de una advertencia de la apostasía que nos dice que a fin de, de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas realmente, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente tú ¿Estás invitando a esa persona que realmente es, eh, es trabajadora, luchadora, buscador, bu, buscadora de la presencia de Dios? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿O estás como el, aquella persona o el hermano que hasta la bendición me va a llegar, sentémonos aquí, relajémonos, que Dios es misericordioso y amoroso? Claro que Dios es misericordioso y amoroso, pero él realmente quiere abradores en espíritu y en verdad, no perezosos. Porque esos perezosos son los tibios. Y si tú eres tibio, mi hermano el cristiano de Cristianos en la gloria, querido um, talibiente, oyente, él los vomita. Entonces, yo sé que tú eres una persona consagrada al Señor. Y es por eso que, como el título de, de esta mañana, las vacas no dan leche. Y, si, y una vez más, y si tú creías que las vacas no daban leche, ahí el Señor hoy te despertó. Y te está diciendo, no, trabaja, consigue lo espiritual, búscame. Tú quieres liderar, tú quieres ganarte una familia, tú quieres una prosperidad espiritual y también material. Entonces, el Señor te está diciendo, trabaja por aquello, esfuérzate y sé valiente, te está diciendo el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese imitar significa imitador, imitadora, que imita a otra persona, copia, repite, emula. En mi caso, yo, yo imito al maestro, trato de hacer lo mejor de lo, eh, de lo que hacía el maestro. Hacer la perfección va a ser difícil de lo que él hizo por nosotros, pero siempre ando en la gloria, la honra y el poder a nuestro rey. Y es por eso que el Señor en esta mañana nos está diciendo que sea un imitador de mí, te dice el Señor. Sé buscando a mí la presencia. Y una vez más, para aquellos que se, se, se, se están sintonizando, estamos hablando de que las vacas no dan leche, que tienes que trabajar por aquello, de que realmente necesitas buscar, eh, tienes que hacer un proceso, y ese proceso es que tienes que, ir a un co a, tienes que levantarte temprano ese levantarse temprano es buscar al Señor en la hora del alba, es buscar su presencia, Decidir al campo, es de buscarle su presencia, caminar en el corral lleno de, de excremento, es pedir perdón por todo lo que haces, y agradecer al Señor, atar la cola y las patas de la vaca, realmente eh, comenzar realmente donde tú estés, si estás en un lugar pequeño, tienes un lugar grande, es realmente de buscar la presencia del Señor. Sentarte en el banquillo, doblar esas rodillas y comenzar a decirle al Señor que, que te ayude a realmente a no esperar que, te le, que los demás te den, sino realmente que tú necesitas buscar la presencia del Señor que te ayude a cómo hacerlo. Y ese colocar el balde, hacer los movimientos adecuados es el secreto de la vida. Las vacas no dan leche. Entonces, mis hermanos de estamos en la gloria, querido oyente, el Señor hoy te está invitando, nos está invitando a que realmente te llenes de su presencia, a que realmente, como lo, dices, eh, lo dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con nosotros y ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, de esos que te prometen que te van a dar gratis, y que todo es gratis, y que hay que levantarse tarde, y que te van a dar, eso no lo hay, no lo hay, eso es, eh, el diablo te lo va a cobrar, tarde o temprano, pero te lo cobra, entonces, aquellas personas que puedan ver este video, eh, antes de ir a votar, aquí en Bogotá, Colombia, o en Colombia, eh, o si se va para una segunda vuelta, realmente las vacas no dan leche. Aquellos que prometen y te dicen no, tienes que trabajar. Y si tú, al comienzo tú puedes ver bonito, pero con el tiempo, mis hermanos, que están en la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, vas a ver que eh, van a haber cosas que después no te van a agradar, no vas a estar contenta ni contento, porque te vas a mal acostumbrar a que todo te lo den en las manos. Y es por eso que el Señor también nos lleva a Hebreos, capítulo 5, hablamos nuestras, nuestras espadas, nuestras Biblias, en el eh, capítulo Hebreos, capítulo 5, del versículo de, del 12, en adelante, que dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis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 realmente no quieren eh, entender que necesitan excluyan la palabra y continúa diciendo el versículo 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por él usó tienen los sentidos ejercitados en el en el, en el discernimiento del bien y del mal entonces para aquellos que realmente están saben que las vacas no dan leche que tienen que trabajar, no todo es gratis, no, no que, que, tiene, que, que, que hay que, ¿cómo podemos decir? Que no todas las cosas son automáticas, que hay que trabajar por todo lo que tú quieres, hasta por un hogar, hasta por el, como tú trabajaste para conquistar a esa mujer, tuviste que hacer un proceso, por eso las vacas no dan leche, nada es gratis, tienes que trabajar, y por eso esta generación que, tiene esta mentalidad de que todo es gratis. Déjame decirte que nada es gratis en esta vida. Tienes que trabajarte, no tienes que luchar. Tienes que trabajar, tienes que luchar por el amor de esa mujer, por el, por el amor de ese hombre. Si quieres tener hijos, tienes que trabajar para alimentarlos. Pero una vez más, y no únicamente en Colombia, en el mundo, vemos una generación, vemos un pueblo de Dios, vemos también a una creación de Dios que quiere que, todo se le den en la mano, que todo sea gratis. Y todo no puede ser gratis, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. No puede ser gratis. De, una vez más, de esa gracia que hemos recibido, que no la merecemos, que no sabemos realmente el precio que pagó. Yo sé que no, no lo entendemos. Es, esas mutiladas, esas cachetadas, esos clavos en, en, en sus manos realmente no lo entendemos, tenemos que trabajar por todo, por eso esos políticos de hoy en día, no únicamente en Colombia, sino en el mundo, se lo ponen fácil a, una, a, a las personas, porque creen que las vacas dan leche, y no dan leche, mis hermanos, hay que trabajar por, por todo en el nombre del de poderoso Jesucristo, y es por eso que el Señor una vez más nos está diciendo en Hebreos capítulo 5, capítulo el 13 y el 14, mira lo que nos dice y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la, en la palabra de justicia porque es niño, eso está queriendo decir que hay muchas personas que únicamente tienen al templo quieren escuchar la palabra y ya, me conformé yo sé que Dios me va a bendecir, claro que Dios pues te va a bendecir, pero muchas personas lo toman como deportivamente, como un hobby pero esto no es como un hobby esto realmente es que si tú estás con Dios, debe tomarlo en serio. Entonces, yo no quiero ver la furia de, de Dios. Yo me quiero, ir, eh, me quiero ir en la presencia de Dios. Y yo sé que tú también te quieres ir en la presencia del Señor. Y es por eso que el Señor te está pintando que, pero el alimento sólido es para los que hagan han alcanzado madurez. ¿Tú has alcanzado esa madurez? Tú dirás, claro que sí, la ha alcanzado. He alcanzado esa madurez para los que por el uso, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tú sabes cuál es el bien y el mal? Tú dirás, claro que sí, pero ¿por qué te dejas, diciendo vulgarmente, te dejas comer cuentos de, de de las palabras de hombre? Por eso el Señor dijo que el Señor ha dicho que este pueblo por falta de conocimiento se perderá porque no escrudeñan las palabras, porque aquellos que tienen el Espíritu de verdad realmente saben qué es lo bueno y qué es lo malo, porque aquellos que están en la carne van a realmente a discernir lo de la carne, no de lo, no lo espiritual, por to porque todos no van a conocer el Espíritu de Dios. Si tú realmente conoces al Espíritu de Dios, mi hermano de, de Cristianos en la Gloria, querido oyente, querido televidente, realmente vas a, vas a ver que el Señor... Va a ser una hora maravillosa en tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Colosenses 3, 5. Mira lo que nos dice. La vida antigua y la, vida, y, y la nueva. Hace morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira lo que nos dice el Señor aquí en, Colos en Colosenses. Hace morir, pues, lo terrenal en vosotros. muere hace, hace pasado que todo creas que era gratis muere irrealmente a quien necesita luchar, trabajarlo. Pero vemos hoy, una vez más, como lo dijimos, creo que en, una, en la fe que conquista, bueno, hablando con Jesús, pues no recuerdo que la gente quiere arreglar fachadas para pues no tener la presencia de Dios en sus vidas. ¿Qué hacemos con estirarte la piel? Ponerte hermosa, hermoso, o arreglar la fachada de una iglesia, pero por dentro de esa iglesia hay humedad, hay pecado, estás, uh, hay, uh, hay... no hay esa presencia. Yo no estoy diciendo que tampoco la tengan fea, pero si al saber que de pronto no hay los recursos y tenemos una medio fachada y más bien... Invirtamos esos, esos dineros para qué para que podamos realmente llenar unas, a, a esas personas de, de, de, de la presencia del Señor y decir, Señor, aquí estamos edificando un pueblo. No tenemos una buena fachada, pero tenemos una presencia del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te lava y te glorifica, amado Padre Celestial. Santo eres, hermoso eres, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y continúa diciendo en, este, en Colosenses 3.5, eh, una vez más se lo repito, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mira lo que nos dice el Señor, avaricia. Vemos una generación muy avarienta, que todo lo quiere gratis. Y siempre, eh, y lo he compartido, tengo... A amigos venezolanos que me cuentan que la gente todo lo quería gratis y le daban gratis y se acostumbraron a que todo era gratis y no iban a trabajar por ejemplo vemos hoy una superpotencia de Estados Unidos que la gente lo quiere gratis recibe cheques del gobierno gratis se escriben a un programa y le reciben gratis por cada muchacho están recibiendo unos eh, de regreso de impuestos como mil dólares o mil algo. Más encima le dan mensualmente algo, más la vivienda. Y no trabajan. Tú dirás, pero ¿por qué estás, tú estás juzgando? No, no estoy juzgando. Hay que trabajar. Hay que buscarse. Y por eso la misma palabra, y el Señor lo estipula. Uh, si alguno no quiere trabajar, no coma. Tú quieres comer, trabaja. ¿Quieres llenarte en lo espiritual? Llénate en lo espiritual. Ora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos está diciendo en esta reflexión que comenzamos en este programa que las vacas no dan leche, eh, que realmente te llenes de su presencia, te llenes realmente de, de que realmente necesitas ejercitar ese músculo del espiritual, en el nombre poderoso Jesucristo. de Jesucristo. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 32 al 33, nos dice, mira, mira que, uh, que nos dice, mira, pues, que hagáis como el Señor vuestros, uh, vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni, si, ni a siniestra, nos apartéis, dice el Señor. No te apartéis de las cosas que te dice un hombre. No te apartéis de las cosas que tú escuchas de, de, de Satanás. Porque él te lo dice ahorita bonito. Él, sabe, él también se sabe la Biblia. Pero te digo una cosa que él te la va a cobrar. Tanto o temprano te la va a cobrar. Esas personas que realmente quieren destruir al pueblo de Dios. Esas personas que realmente no quieren que un pueblo sea edificado, que un pueblo realmente sea lleno de la presencia de Dios, ahí hay un problema, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente. Y es por eso que el Señor nos está hablando, a, como siempre lo digo, y, y, y no me voy a cansarte de decirlo, a lo más profundo de nuestros corazones. él Señor está diciendo, no seas como esa generación incrédula, que todo que sea automático y gratis. Entonces el Señor nos está diciendo que hay que trabajar, hay que seguir luchando, hay que estar en esa oración, hay que realmente estar en esta en lectura de la palabra y llenarse de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que conozca la verdad y esa verdad te esté siendo libre cada día de tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te lava, te glorifica, Padre ¿Sí? celestial, en el nombre poderoso de Jesús, y Señor, hoy, esta palabra es maravillosa, eh, hermosa. Aquellos que nos, nos escuchan, nos ven, puedes escribirnos a cgpastoralcristianosinagloria.com y también escribirnos a nuestro WhatsApp, a más, al más 57 1317 236 1052, o al más 57 1317 216 0398. Nos puedes escribir a nuestro WhatsApp. Una palabra maravillosa que nos trae el Señor, una palabra que tú, uh, me imagino que tú dirías, pero nunca lo había visto de esa manera. Bueno, si ves cómo el Señor usa cualquier cosa para dar una palabra, y es por eso que el Señor se está diciendo, esas vacas no dan leche, esos políticos, esos hombres que te prometen, que te dicen que todo es gratis, nada es gratis, necesitas lucharlo. Necesitas, que, para tener una, una intimidad con el Señor que necesitas tener, luchar, buscar su presencia, no va a ser de la noche a la mañana, Dios quiere ver hijos obedientes, Dios quiere realmente ver eh, personas que realmente estén comprometidas con Él en el nombre poderoso de Jesucristo, son muchos los llamados, pocos los escogidos, entonces una vez más, una palabra que realmente el Señor nos está diciendo a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestras vidas, que realmente el Señor nos está diciendo, bueno, comienza a trabajar, comienza a llenarte de, de, de mi presencia, pero ¿qué debes hacer? Trabajar, escrudiñarla entender que el Señor siempre uh, quiere lo mejor para nosotros. Y por eso en, en, en, en, en la el de San Mateo, capítulo 22, versículo 14, eh, eh, dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Tú quieres hacer entre los muchos o entre los pocos? Yo me imagino que quieres estar entre los pocos y no quieres las cosas gratis, ¿cierto? Trabajadas El que trabaja lo valora. Una vez más, eh, una relación, un matrimonio, un hogar, hay que lucharlo. Hay cosas que, que, no, que, no, que, que no te agradan de pronto de tu pareja, pero hay que trabajarlo. Aquí no es de, de cambiar a las personas, de transformar a las personas, sino adecuarse y hacer un complemento en el nombre poderoso Jesucristo. Santo eres, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Y, este, y, y en este programa de Las Vacas No Dan Leche, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido uh, televidente, gente, es un tema maravilloso que el Señor nos pone. Nos pone eh, grande eh, y es grande y poderoso. Y es por eso que en este tema, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, ahorita vamos a hacer un momento de un momento de adoración de orar al Señor de pedirle perdón porque todos siempre es, hemos querido automáticamente lo queremos vemos gratis siempre es Señor yo deseo Señor yo pido quiero obtener y vemos una comunidad que a sus hijos papá, mamá no, no le vas a decir que no tienes porque vas, a, vas a, ese, ese hijo y ese hijo va a decir que tengo un padre o una madre pobretona no, tengo, pero no quiero. Trabájalo, esfuérzate, cambia, respétame. Realmente, gánatelo, ayúdame en el hogar, limpia, haz aseo. Pero vivimos una generación, ay no, qué pereza. Ay no, pobrecito el niño, la niña, no quiere comer arrocito, no quiere comer. No, es, es lo que hay, es lo que hay que hacer. Pero si la niña no se come el arroz, ay, ay, vamos a comprar esto porque se es le antojo al niño. No, no, es que, ¿qué se está construyendo hoy en día? Hoy todo el mundo quiere ser Dios. Hoy todo el mundo quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios, digo, perdón. Hoy, quiere, hoy todo el mundo quiere tomar decisiones. Ah, pues me está pagando esto porque Dios lo permitió. No, Dios no ha permitido eso. Es porque tú has decidido hacer la, a tomar el lugar de Dios. Y después vienen consecuencias, después vienen enfermedades, después vienen cosas en, en la vida de las personas. ¿Y por qué me está pasando esto? Porque estás tomando decisiones de las que no debiste tomar. No es tu problema, tu problema es tú mismo y ora por los demás en el nombre del poderoso de Jesucristo. Y espero que el Señor... Te está hablando a lo más profundo de tu corazón. Te está diciendo, ¿quieres comer? Trabaja. Trabaja en lo espiritual. ¿Quieres llenarte más de mí? Sí. ¿Has leído mi palabra? No. Entonces, ¿quieres ver lo sobrenatural? Claro que sí. ¿Quieres ver una sanidad? Sí. ¿Quieres ser sano? Sí. ¿Lees mi palabra? ¿Me oras? No. ¿Cómo quieres que yo te sane? Lo podría hacer. Dios es misericordioso y amoroso. Y volvemos al mismo, hasta de reflexión: las vacas no dan leche. Pero la gente está mal acostumbrada. Y yo, y yo le pregunté al Señor: ¿Pero por qué me trae este tema de las vacas no dan leche? Y viene a colación que hoy es día de elecciones aquí en, Mogol, aquí en Colombia. Vemos un pueblo que quiere todo gratis, como en Venezuela. Y mira las consecuencias de dar todo gratis. No valoran, no aprovechan. Si vemos las calles hoy en día, botan papeles, no limpian, son desordenados. Yo digo, ¿cómo serán los hogares? Es que si la gente le, le, le da pereza y tienen perros, levantar el excremento de un perro. Ahora yo me digo, ¿cómo será con lo demás? Si eso es únicamente que les da pereza levantar el excremento de un perro. Pero tú me dirás, me, te pusiste asquiento aquí. No, no es ponerme asquiento, sino que realmente vemos a un pueblo que realmente no se compromete con el Señor. Un pueblo que realmente quiere tener todo gratis y que me pida y que deseo, pero que tú le das al Señor? ¿Qué le das? Ese, ese secreto de vida realmente el Señor te lo está dando hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú dirás, pero... No estás de una manera infantil, de pronto. Pero el Señor te está diciendo, ¿quieres obtener esto? ¿Quieres llegar a esto? ¿Qué estás haciendo para trabajar? ¿Estás trabajando para eso? ¿Quieres llegar al próximo nivel conmigo? Tú dirás, te, de pronto el Señor tú dirás, claro que sí. Pero ¿qué estás haciendo? Si estás esforzando? La primera palabra lo dice, esforzados, sé valiente, es esforzados, es tra eh, trabaja, llénate, búscame. Pero vemos que la gente no quiere tomar ese compromiso, la, la gente realmente lo no quiere hacer. ¿Qué más, ¿Qué más quieres esperar? Estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos que realmente necesitamos estar llenos de la presencia de Dios de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, eh, lo de hoy aquí en Colombia es, es una decisión. Cada persona va, va, va a votar por lo, lo que la persona quiere decidir para su futuro, no únicamente de, de esa persona, sino de, de sus generaciones pero en el, en el punto cris, de los cristianos mis hermanos que son en la gloria que nos escucha también porque uh, son en la gloria radio vemos y lo escuchaba de un, de un pastor vemos un cristianismo vemos un pueblo de Dios que oran por la paz en el mundo vemos que para que no aborten más pero vemos que la gente está de acuerdo con personajes que están de acuerdo con todo esto para que aborten para que sigan haciendo terrorismo. Y en eso viene las vacas no dan leche. Y eso es lo que te quieren dar, hacer pensar que las vacas dan leche. No, tranquilo. Venga el próximo, la próxima semana y te damos un cheque. ¿De dónde viene ese cheque? No, de ellos. Pero esa persona tiene más que yo porque se lo ha trabajado. La ha luchado. Todos, no. Algunos, sí, son vivos. Pero yo sé que la gran mayoría la ha trabajado, la ha luchado. Hemos visto padres campesinos. En mi, en mi, en mi caso, mis padres son campesinos, la han trabajado, la han luchado. La, la, y, y, y les ha costado su en sus de, de sus frentes. Entonces, ¿por qué tú le vas a quitar a, a mis padres lo que ya han luchado por casi de 50 años? porque te parece injusto? No, no yo no, no veo eso. Pero de pronto la persona, ah, no, ya comenzó a ser aquí extremista. No, no ser extremista. De, de pronto quitas el video ya. Y si lo continúas si uh, aquí viendo... El Señor te está hablando, te está diciendo, tú querías gratis todo, pues te di, te di a mi hijo, ¿qué más quieres? ¿Quieres llegar aquí al cielo haciendo lo que tú, lo que se te dé la gana? No. Aquí es, aquí es blanco o negro, sí o sí. Frío o caliente, no tibio. Pero todo el mundo, hoy todo el mundo cuadra la palabra de la forma que quiere. Pero porque eh, No, es que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero la gente abusa. No, no quiere compromiso, quiere hacer lo que se le dé la gana. Perdona como te lo dije y te lo repita Pero no vemos una, una generación que realmente está dispuesta a trabajar para buscar la presencia de Dios. Pero está dispuesta de a buscar que, eh, como le dicen, bailar esas bailes de raquetón. Eh, vemos una generación que, una generación alcohólica, una, una generación de prostitución. Eso sí les, les agrada. Porque el enemigo, que Le está diciendo: Esa es mi leche, tómenla, llénese de esto. Pero nos están llenando de, de Dios. Y vemos que esa generación se está perdiendo. Muy pronto veremos a esa generación llorando, sufriendo, enfermos. No, no estoy declarando. Y en la misma palabra, no me acuerdo si dicen, es, creo que es Ezequiel. Creo que es Ezequiel. Que él aborre, aborrecería a esa generación que no lo conoce. Por culpa de sus padres, porque no, las, no, las, no le han enseñado realmente quién es ese Dios vivo y de poder. Generación que únicamente busca los placeres, busca lo material, busca las de decisiones. ¿Hemos cometido errores? Claro que sí. ¿Hemos. Eh, que Dios puede perdonar? Sí. Pero muchas, muchas personas dicen que, eh, que realmente Dios me va a perdonar ya antes de morir. No te lo creas así tan fácil. Es por eso que el Señor en este hablando con Jesús Podcast, porque está en la gloria de radio y también por aquí en Facebook Live. No está diciendo si tú creías que las vacas daban leche, que todo, que, que en cualquier momento yo te, yo te puedo perdonar, pero no abuses, no abuses del precio que pagó mi hijo, no abuses, no abuses de lo que realmente el precio que se pagó, la gente está viendo que que ese precio en ese madero no valió la pena, lo está tomando deportivamente. Una vez más, todo lo quieren gratis, todo lo quieren automático, que las cosas se tienen que dar porque tienen que dar. Y es lo que está haciendo Satanás hoy en día. Está, está tomando a los que están ciegos, a los que se creen Dios, a los que mejor dicho eh, tienen de pronto una econ economía un sueldo pero no tienen a Dios si viniera Cristo hoy tú crees que ese familiar se iría con Cristo tú dirías que lo perdonaría realmente realmente se iría con Cristo donde hay la sibia, donde hay uh, fornicación donde hay mentira, todo eso. ¿Tú crees que si iría, el Señor lo aceptaría? Claro que Dios es misericordioso. ¿Tú dirías lo hizo con el ladrón cuando lo crucificaron al Hijo de Dios? Claro que sí. Pero realmente, ¿tú crees que tu familiar si iría, si iría a Cristo hoy? si ese familiar cree que las vacas dan, eh, dan leche pero vemos muchos que creen que las vacas dan leche no lo quieren trabajar no quieren trabajar esa, salva esa salvación eterna y al saber que muchos se están quedando de lo que uno ve uno dice no Aquí ya se fue casi el, ya, ya uno como que el Señor le da el discernimiento quién se está quedando y quién se está yendo. No soy juez, porque el único juez es, es el Señor, pero basado en lo que está pasando, y, y lo más impresionante es que ya hay niños en el infierno por culpa de que de esas generaciones que realmente no edificaron a que estos niños conocieran a ese Dios vivo y de poder. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que vamos a ir a Galatas 6, 9 vamos a hacer, y para terminar esta misión porque tema lo que había. Eh, las obras de la carne y, y el fruto del espíritu. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe siempre hace lo bueno trabajar es esfuérzate nada es automático nada es gratis generación padre madre hay que trabajar por aquello en el nombre poderoso de jesús y y algo que yo he notado es que cuando se habla de prosperidad material o cosas bonitas, se llenan las redes. Pero cuando se habla de realmente lo que el pueblo necesita ser edificado, no se llena. Y eso el Padre me lo ha puesto mucho últimamente. El pueblo únicamente quiere, quiere lo automático y lo gratis. Y recuerda que la salvación se puede perder... Si tú no la luchas, si no sigas en esa oración, en esa lectura y en ese ayuno, tú puedes volver a caer. Y, cu y, y cuidado el que se crea firme, porque hasta el más santo, hasta el más espiritual puede caer. Entonces que Dios nos proteja y mantenernos en oración para no caer en tentación, porque el, el enemigo está como león rugiente. En el nombre poderoso de Jesucristo, ten, ten misericordia de nosotros, Señor. Mi alma te alaba. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar a pedirle al Señor por esta nación. Amado Señor, poderoso Rey, te pedimos por esta nación, Señor, te pedimos por esta Colombia, te pedimos para el celestial que tú seas llenando a esta nación de sabiduría, de entendimiento, Señor, que aquellas personas que van a tomar esa decisión, Señor, que sean usando tu sabiduría, no la sabiduría de un hombre, no la sabiduría de Satanás, no la, por la compra de un voto, Señor. Te pedimos, Señor, que realmente aquellas personas que sean usando tu sabiduría, no dejándose influenciar por otros hombres. Yo sé, Señor, que pueblo y espero Señor que sea sabio no en su propia prudencia sino en tu sabiduría amado Señor y que sean entendiendo Señor que las decisiones que sean tomadas van a haber consecuencias y de esas consecuencias no, no se puede ver no, no se pueden quejar porque fueron las decisiones que tomaron en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y Padre celestial Padre de la Gloria, sabemos que tú eres un Dios vivo y de poder. Sabemos que tú eres ese Dios vivo maravilloso, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú eh, eh, nos vas a proteger. Sigue el que esté eh, aquí en el poder, en Colombia. Pero tú sabes, sabemos, Señor, que tú nos vas a guardar. Y sabemos que, como decía tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, Llegaremos a esa meta, Señor. Y term terminaremos esa carrera. Y nos llamarás en tu presencia, cuando sea tu voluntad, Señor. Hemos entendido, Señor, que esas vacas no dan leche, que necesitamos esforzarnos, Señor. Que nada es gratis, que nada es automático, Señor. Y como tú dices, Señor, esforzaos y sé valientes. Nos dice el Señor. Esforzaos y sé valientes, nos repite el Señor. Esforzaos y sé valientes. Realmente busquen mi presencia. Porque mi venida está muy pronta, nos dice el Señor. Está como en un abrir y cerrar de ojos. Vemos, Padre Celestial, en el nombre del poderoso de tu Hijo Jesucristo. Un pueblo apartado de ti, Señor. Perdónanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que cada día nuestros familias, familiares, amigos, vecinos, llenen de ti, amado, para amado. Padre celestial, Padre de la gloria, pero sabemos que estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Señor. Tiempos de esa, cuando Noé estaba construyendo el arca, Señor. La gente se está divirtiendo, tomando pero no está poniendo atención. Está siendo distraída, Señor, por, por las redes. Está siendo distraída por la televisión. Está siendo distraída por cosas que realmente no te agradan. Tú aborreces el pecado, pero amas al pecador. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos por esta nación, por la petición de cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo. No sé cuál sea tu petición. No, sea, no sé cuál sea realmente lo que tú le estás pidiendo al Señor en este momento. En el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate de tu presencia. Llénate más. Más en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate más, más, más, más. Fluye el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está tocando en este momento en el nombre de Jesús. Más. Más, más, más. O sea, más. Ya, déjate que te llene que te toque en el Nombre Poderoso de Jesucristo, más, no dejes de buscarlo, no dejes de buscar esa presencia del Señor en el Nombre Poderoso de Jesucristo, quédate más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, aunque un quebrantamiento en el Nombre de Jesucristo, el Espíritu te toca en el Nombre de Jesús, comienza a pedirle perdón Señor, dile perdóname señor porque no me he esforzado, Señor, no he sido valiente, Señor, sino he querido todo, que todo sea automático y gratis, y gratis, Señor. Y lo únicamente, lo único que hago es pedir, Señor. Pedí y que deseo, pero no he sido agradecida o agradecido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres grande, eres maravilloso, Señor. Padre la Padre de la gloria. Llénanos más de tu presencia, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, yo te pido, Padre Amado, por ese pueblo escogido del mundo, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos orar. Hay cosas que tienen que pasar. Pero, pero en estas oraciones pedimos por tus escogidos, Padre. No podemos pedir por algo que, que, que no tiene que pasar. La misma palabra dice que habrán guerras y rumores de guerras. Habrá hambruna por las malas decisiones que hemos tomado, Padre Celestial. Y por eso te pido, mi hermano, mi hermana de Cristianos en la Gloria, querido oyente, querido televidente, que cuando tú ores, sepas orar, no ores por orar. Dios te da de comer, Dios te da vida en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Llénate de su presencia. Llénate cada día más de Él en el nombre de Jesús Que el Señor te toque más Que ese león de Judá en este momento se está diciendo Búscame más busca más de mi presencia En el nombre poderoso mío, te dice el Señor busca más del Padre Porque el único que viene al Padre es a través mío Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, te dice el Señor no hay nada gratis, no hay nada automático. Esa vida eterna necesitas ganártela. En el nombre poderoso de Jesús. Yo he vencido al mundo. Yo pagué un precio. Pero necesitas en el nombre poderoso de Jesucristo que te llenes más de mi Santo Espíritu. Llénate más. Toma estos momentos, iglesia, para llenarte más del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate más de su presencia en el nombre de Jesús, más. No sé cuál sea tu petición, no sé cuál sea tu aflicción, pero comienza a decir al Señor, tengo tribulación en mi corazón. Y El Señor te dice, la tribulación es porque tú todo lo quieres gratis. Trabaja, lee mi palabra, escrudiña, órame, búscame, ayuna, te dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Deja ese chisme, no más. Realmente muestra que eres esa gran embajadora o embajador del reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Señor, mi alma te alaba y te glorifica. Sabemos que el Señor siempre nos va a dar cosas maravillosas. Sabemos que el Señor siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Pero está en cada uno de nosotros que nos llenemos de su presencia, Iglesia. Está en cada uno de nosotros que realmente busquemos hacer Dios vivo y de poder. Está realmente en cada uno de nosotros. Como el título de esta emisión, que las vacas no dan leche, es que te tienes que hacer el proceso para conseguir esa leche. De realmente de conseguir lo que es ese alimento sólido. De que seas una persona madura y maduro. y realmente entiendas que el Señor te ha traído con un propósito, en el nombre de Jesús, llénate más de su presencia, yo sé que tú sientes a su Santo Espíritu, yo lo siento, yo lo siento en el nombre de Jesús, llénate más, llénate más, más, más, más, más, más fluye, fluye en el nombre Poderoso de Jesucristo, aprovecha estos momentos, llénate más, Pídele perdón al Señor. Fluye. Y el, el Señor comienza a sanar corazones. Comienza a sanar corazones, a limpiar a limpiar todas esas arrugas, a limpiar esas, esas manchas. Y esos corazones comienzan a quedar sin arrugas y sin manchas, esas vestiduras, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, santo eres, mi amado Señor. El te alaba, te glorifica. Te voy a dejar unos segundos. Sigue llorando, sigue llorando. Oh, Santo eres, llena más de su presencia, más, más. Oh, mi alma te lava y te glorifica, Padre Celestial. Te siente Espíritu Santo, en esas personas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi amado Rey, mi, mi amado Señor, te damos gracias por este momento. Y cada momento querer compartir con estas personas en el nombre de Jesús, Señor, que tú has tocado. Yo sé, Señor, que esta generación, aquellos que absorbieron, tomaron esta semilla, Señor, de que no todo es automático, de que todo no es gratis. Y de lo que te están prometiendo, que es gratis, te lo digo, no lo hay. Tienes que trabajarlo. Así que aquí no es de meternos en política, sino de ser, usar esto y la sabiduría del Señor, de que lo que tú vayas a hacer, esa decisión de hoy, en adelante, no te vayas a quejar. Sé sabio, sé sabia con la sabiduría del Señor una vez más. Y vas a ver que cuando uno usa la sabiduría del Señor, todo es diferente en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos, de que se nos en la gloria, querido oyente, nos veremos en otra próxima misión, aquí en que estamos en la Gloria de Radio, y siempre dándole esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Rey. Y recuerda que estamos en la gloria para hablar del Señor, estamos en la gloria para decirle al Señor, gracias Padre Celestial, por otro día más de vida, por otro día más en tu presencia, por alabarte, por glorificarte Señor, y decirte que tú eres bello, maravilloso, y agradable Señor te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y por Cristanos en la gloria vamos a continuar con nuestras emisiones aquí en Cristianos en la gloria radio bendiciones escucha créditos y entrevistas en hablando con Jesús podcasts.